Bueno gente, vamos con el video 3, voy a abrir la caja de los monitores, que se ve loquito, vamos a buscar algo más pequeño. A vez ya tienen los eris. Los eris de presión. Los cuatro. 5 con esto tendríamos completado el home studio viene con sus cables cable de plug a plug de mini plug a cable de parlante a parlante vamos a dar la vuelta bueno la parte trasera Vamos a ver el, el sistema activo que tiene, la alimentación, 110, 220, asegúrense de estar 220 y en la parte del frente tenemos el bufercito que es de Kevlar y el tweeter que está protegido con una membrana que es de seda, el bufercito tiene unos buenos graves elaborados serían, que lo das con, el, con la sintonía que tiene en la parte trasera, después tenemos la herramienta de ajuste acústico que lo están viendo, según el estilo de música, si querés acentuar los graves, si querés recortarlos y podés escualizarlo también. Darle una, una diferente curva de, de reproducción. Y de esa manera ajustase lo que sería el espacio acústico. Y este que viene de plus a plug sería para... Sería, por ejemplo, para no encender la PC y querés escuchar música, simplemente encendes el... El monitor que son activos por supuesto y por ejemplo puedes conectar un celular de plug a plug, enchufarlo en la parte que dice auxiliar in y si no querés hacer ruido conectas un auricular y escuchas por ahí pero bueno cualquier reproductor esos reproductores mp3 que no tienen parlantes puedes usar el auxiliar in y escuchar los auriculares por los mismos parlantes en el caso si estás en un horario que no querés hacer ruido directamente eh, ni encendés la computadora directamente conectas en la salida de auriculares y le das el volumen gusto bueno en el próximo vídeo vamos a poner todo lo que sería el conjunto entre el kit el suite más los eris eso ya completaría lo que sería un mini home studio muy recomendado nos vemos en el cuarto vídeo Goodbye.